La sección digital de las mesas Core incluye un ecualizador gráfico de 9 bandas con modo paragráfico seleccionable, 5 procesadores de dinámica, 20 efectos digitales, un analizador de espectro y 4 grupos NUDE. Para guardar todos estos ajustes, la mesa nos ofrece 10 escenas o snapshots que podremos usar para almacenar y recuperar nuestros ajustes. Para ello, seleccionaremos el menú Global y escogeremos una de las memorias libres de las que tengamos disponibles. Para recuperar esa escena la seleccionaremos otra vez desde el menú global, pero esta vez con la opción Load Scene y ya la tendremos disponible para su uso. Si necesitamos más espacio libre, podemos simplemente borrar una de las escenas que ya tenemos grabadas o grabar encima de una de ellas.